Buenas a todos quienes nos escuchan, esta es una nueva entrega de nuestro podcast llamado Trascendiendo Perspectiva y conmigo una vez más se encuentra Eduardo Pinto, Saludo Eduardo. Saludos Eduardo. saludos a toda la audiencia. Y bueno, mi persona quien les habla, Eduardo Narza. ¿no? En esta oportunidad queremos entregarle, y como en tu oportunidad anterior, ¿no? un análisis político lo más riguroso que podamos sin tanto amarillismo que corre por los medios. ¿no? En esta oportunidad... Vamos a abordar algo directo. El gobierno de Venezuela se ha mantenido. Empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. Y Estados Unidos decidió reunirse con, con el gobierno de Venezuela a pesar de las sanciones y del vuelco diplomático de hace dos o tres años. ¿Qué lectura tiene sobre eso? ¿Qué, qué, tiene, qué, qué nos puede decir? La reunión fue la reunión de más alto nivel que haya ocurrido desde la ruptura de relaciones diplomáticas eh, hecha por el presidente Trump en el 2019. Fíjate, se reunió Jane Story. Fíjate, empezando por ahí, Jane Story no solo es el embajador, eh, según Estados Unidos en Venezuela, claro, tiene su sede en Colombia, pero es el funcionario del Departamento de Estado. Ahora, quiero destacar que Jane Story es una persona que es experta en negociar con narcotraficantes. O sea, tiene un currículum muy grande negociando con narcotraficantes en América Latina. Eh, no por casualidad lo ponen de embajador en Venezuela. Fíjate, en esa reunión estaba Juan González. Y Juan González no solamente es el director de asuntos para América Latina de Joe Biden. Juan González es un funcionario de seguridad nacional para el hemisferio occidental. Que es una agencia que no solamente es controlada por Biden, es controlada por los republicanos también. O sea, es una agencia bipartidista. Y además estaba un experto en negociación de rehenes que trabaja para la CIA. Pero, pero fíjate, el, el hecho de que Juan González estuviese en esa reunión refleja que, que no fue una reunión unilateral del ala izquierdista del Partido Demócrata, sino que evidentemente habían sectores republicanos que tienen que haber aprobado que esa misión diplomática fuese a, a conversar con Nicolás Maduro. Entonces es como tú dices, pues es un giro de, de 180 grados y, y creo que dejó a todo el mundo en shock, pues inclusive a, a Europa y, y a los países de Sudamérica, sobre todo Colombia, que todos quedaron impactados porque nadie entendía qué estaba pasando. Pues de repente Estados Unidos está hablando con Maduro de un día para otro. Ah, pero es que mira, ahí el tema es que, claro, la gente tomó esto por sorpresa porque nadie esperaba que Estados Unidos diera un vuelco, ¿no? Así de esa manera. Pero es que si te pones a ver, Eduardo, mira, eh, el, mayor el mayor proveedor de, de, de energía, ¿no? De, de Europa, ¿quién era? Era el gas ruso. Sí. Y actualmente, entre la guerra entre, entre Rusia y Ucrania, se están perdiendo no solamente el primer y quinto proveedor de, de este griego, si mal recuerdo, y de maíz y otros cereales, no, no, no me acuerdo realmente mucho los nombres, sino que también se está perdiendo un fuerte peso de, de, de, de materias primas en... En materia energética, ¿no? Y Estados Unidos tiene que suplir eso, ¿no? Estados Unidos apostaba a que Arabia Saudita y, y Irak eh, re, re, o sea, abastecieran el mercado, ¿no? Aumentando su producción de petróleo. Pero antes sí. de eso, bueno, yo, ellos le dieron la espalda a Estados Unidos. Le dijeron, no, no, sí, bueno, vamos es, es, a... Eso. Claro, me alegra que toques el tema energético porque fíjate lo siguiente. Ellos, en principio, dijeron que la reunión se debía para hacer una negociación respecto a los seis de sigo que siguen presos en Venezuela. Y, y eso fue uh -huh. más o menos la cobertura que quería hacer el departamento de prensa de Biden. Pero obviamente eh, hubo un artículo de, de Reuters que filtró que el, el, el centro de la, de la conversación trataba sobre un tema energético. Y de hecho, la, la portavoz aquí de la Casa Blanca reconoció que el, el viaje tenía que ver con, con una cuestión de seguridad energética. Ah, ahora bien, uh -huh. La, la narrativa era: ok, eh, la guerra con Rusia, el embargo petrolero a, a Rusia por parte de Biden y decide y, y deja de comprarle los aproximadamente 200.000, mil, mil barriles diarios que le compraba a Rusia, más los aditivos, ¿verdad? Derivados que también le compraba. Y, uh -huh. y obviamente él necesitaba, ¿sabes? Llenar ese déficit que creó por, por hacer el embargo a Rusia. Ahora bien, lo, eh, eso, eh, eh, eso generó un caos político en Estados Unidos. O sea, hubieron sectores republicanos mm. eh, que de alguna manera se, se pronunciaron y dijeron Hey, que eh, nosotros no podemos agarrar y, y darle un embargo petrolero a Rusia, ¿verdad? Por, por, por, para, O sea, en vista de que Putin es un dictador, en vista de que Putin va a la guerra, para, para comprárselo a Nicolás Maduro, que es otro dictador, ¿verdad?, que, que tiene guerrillas colombianas en su territorio, que es narcotraficante. Entonces, básicamente, eso generó que Estados Unidos tuviese que darle un poco más hacia atrás, pues. Además que, argumentativamente, Venezuela no tiene la capacidad de, de cumplir las demandas de Estados Unidos hoy en día en el estado que está en la industria petrolera. Ah, bueno, pero ya vaya, ya vaya, hay un detalle porque, ojo, eh, para, para quienes nos escuchan, ¿no? El, ya, ya ya establecimos un punto. El vuelco de Estados Unidos obedece supuestamente a la, a la, a, a la excusa, era simplemente hablar de diplomáticos de Silbo, no. pero lo que realmente está pasando ahí es que están viendo a Venezuela como potencial suplidor de, de energía mientras dura la guerra en, en Rusia y Ucrania. ¿no? Pero ajá, ¿por qué esto ocurre? Bueno, Arabia Saudita e Irak prácticamente le dijeron, le, le, le, le dijeron que no a Estados Unidos. Estados sí. Unidos necesita suplir las energías porque si no, entra en crisis también. Y lo que menos le conviene es que entre en crisis mientras la población general está pagando la, la guerra de, de Rusia y Ucrania, porque esto se paga con subidas de impuestos, subidas de gas, subidas de luz, subidas subida de todo. que sí. necesita solventar eso. ¿Por qué? Porque si le llega el colapso a su puerta, al final la guerra también va a salir costosa a ellos, porque al final, lo que yo el anterior le eh, eh, dejamos claro que se estaba alentando mucho desde el lado occidental, era simplemente desangrar a Rusia, ¿no? Sí, Eduard, pero, pero a ver, bien. el problema es el siguiente, fíjate, yo entiendo eso, yo entiendo que Estados Unidos necesita asegurar eh, su, valga la redundancia su seguridad energética ¿verdad? y que obviamente Venezuela está, ¿sabes? en el eje de influencia histórico norteamericano ¿verdad? o sea, está cerca, las costas venezolanas están cerca de Florida, o sea hay una ruta hecha incluso, inclusive hay fábricas ¿Verdad? Procesadoras Ay, de petróleo es, solano sí, están refinerías ¿no? Construidas ya en Estados Unidos, exactamente. Entonces, eh, es lo lógico, pero, pero si tú te pones a ver, o sea, el, la situación de crisis política que tiene Venezuela, ¿verdad? Que es controlada por, por organizaciones criminales, ¿verdad? Y, y evidentemente es, es complicado porque acuérdate que William Barr, ¿verdad? En marzo de, del año 2020 le puso una orden de captura a Nicolás uh -huh. Maduro y a todo el alto mando chavista. Y, y por narcotráfico, y, y, y o sea, ¿Biden tiene alguna forma de, de negociar eso? E esa es la pregunta. No, pero es que, mira, a ver, a ver cl claro que tiene, porque si hay algo que se que, que ha quedado muy claro y demostrado en estos últimos años, es que las sanciones están haciendo mella lo interno del, del PSUV, ¿no? del, del Partido Único de Venezuela. Pero ajá actualmente, si, lo, si la memoria no me falla, porque no, no repasé los números, Venezuela está produciendo cerca de un millón de barriles de petróleo diarios. No, no me recuerdo si es 900, 800 y algo, o, o si ya llegaron al millón. Ajá, Eso es insuficiente, evidentemente, para los requerimientos que necesita Estados Unidos actualmente. Entonces, bien, ¿Venezuela tiene la capacidad de elevar esa, esa producción? Bueno, mira, algunos estiman que no, porque Entonces, la dinero. infraestructura de la refinería y de, y de la planta instalada en Venezuela está instalada. ¿no? Ahora bien, hay, una, hay, hay, un, hay un detalle allí. Hay un, detalle, hay un detalle muy importante allí, y es que ya el gobierno prácticamente realizó el combustible al interno en Venezuela. Por lo tanto, ya el, el mercado interno no es una carga. Al levantarse esa carga, eso es dinero extra que le llega a la refinería para poder levantarla de nuevo. Y fíjate que en solo dos años, o un año y algo, pasaron de producir menos de mil barriles de petróleo diario a casi un millón, o sea... Sí, claro, Edward. Sí, obviamente... Su capacidad eh, de supervivencia se queda no demostrada, pues. Hay, hay sectores de PDVSA que necesitaban menos inversiones que otros. pues. O sea, si tú con una baja, con una mediana inversión, tú puedes aumentar la producción a 1.5 millones de barriles diario, mediana. Pero si tú quieres llegar a los 2 millones de barriles, verdad, la meta que propuso que Nicolás Maduro en enero Ajá. necesita aproximadamente 12 mil millones de dólares. Según eh, José Toro Hardy, que es una persona que considero que sabe mucho de petróleo. Y, y eso es una inversión importantísima. Y si a Venezuela van sí. a venir empresas estadounidenses y, y, y una y un relajamiento de las sanciones significaría que volvieran empresas petroleras europeas eh, la, el tamaño de las inversiones que se tienen que hacer no son nada pequeñas y entonces la pregunta que yo te hago es cómo o sea cómo van a hacer esas inversiones Estados Unidos y Europa en un país que no tiene absolutamente ningún tipo de seguridad sí, que jurídica de que, crisis política y que tiene una inestabilidad social que siempre está latente y desde, y desde hace ya nueve años. Ya, repite la, la última pregunta que se te entrecortó un poco. O, o sea, básicamente, ¿cómo, ¿cómo puede generar confianza el régimen chavista, ¿verdad? que es una parranda de criminales, para que Estados Unidos y Europa puedan hacer inversiones petroleras aquí? Bueno, mira, ahí prácticamente lo único que se me ocurre es un simple cese al fuego. pues. No, no, no los liquidamos, pero nos dan la plena seguridad de que nuestras inversiones se van a perder. Y en el caso de la mínima beligerancia contra su propia inversión, bueno, acaban con Venezuela. Si sí, ya, ya tienen la excusa totalmente, ya tienen la excusa con la guerra de Rusia y Ucrania, pues pueden invadir unilateralmente. Pero a ver, no, ¿tú realmente es problema, piensas que, que, que, que necesitan una inversión europea que tienen en, en la planta? O sea, cuando Donald Trump, ¿verdad? D Donald Trump estaba claro. Él sabía que ante cualquier conflicto geopolítico, Venezuela era estratégica desde el punto de vista energético. ¿Cuál era la idea de Trump? Un cambio de gobierno, sí. una operación de cambio de régimen directa por la calle del medio. Ahora bien, que la MUD, el G4, fueron unos vendidos totales que solamente sabotearon ese proceso para seguir robando como un gobierno interino y estafaron al Departamento de Estado y a todo el mundo le vieron la cara estúpido. Ahora bien, el, el plan de Trump fracasó, bien. ¿ok? El plan de Trump fracasó, el régimen no cambió y ahora bien, si, si en el momento de mayor beligerancia, ¿verdad? cuando Donald Trump inclusive él era él era pro hacer una intervención eh, no digamos masiva como la de Rusia en Ucrania pero sí o sea más o menos una, una operación militar en Venezuela con ayuda de Colombia y de Brasil había disposición por parte de él y, y, y Maduro sí. no se dio el poder ante esa beligerancia que era real era una amenaza real entonces por, ¿por qué negociaría justo ahora porque, porque es que yo estoy seguro que, la, que lo que es Estados Unidos y Europa No invertirían a menos que Venezuela Haga una apertura democrática Y eso significaría para el chavismo ceder poder Ahora bien Exacto. La pregunta es no ¿por, ¿Por qué el chavismo cedería poder? ¿Por qué? Bueno, mira Es que ellos lo que están Es surfeando la crisis, pero todavía la tienen sí. Básicamente lo que sería Como el punto de supervivencia De ellos, pues, porque Ok, puede ser que Venezuela sí haya mejorado un poco con la desregularización que ya se habló en programas anteriores de la economía uh -huh. interna. Pero desregularla no es lo mismo que liberarla. Y ellos siguen en crisis, y el país sigue en crisis. Lo que pasa es que bueno, hay mucha gente que dice, no, Venezuela se arregló, no, Venezuela no se ha arreglado nada. Pero ahora bien, ¿tú de verdad piensas que, que se necesita la inversión de Europa para poder aumentar la producción de petróleo? Porque algo, algo quedó demostrado, el gobierno está logrando aumentar la capacidad de producción. Con sanciones de Estados Unidos Y, san y sanciones no, no no ligeritas Son sanciones bastante fuertes Como por ejemplo la compra de los catalizadores Y Seolita 5 que se usan para pa Refinar petróleo aquí lo interno ¿no? Sí, pero eso lo, hacen, sí, es, es, eso lo hacen Con ayuda de Irán y con ayuda de Rusia ¿Ok? Bueno. Esa, esa recuperación no es un aumento Significativo, ellos lo que están haciendo Es recuperar lo, lo que se acababa De dañar, ¿me entiendes? Lo inmediato, lo que requiere menos bueno, inversión, pero, pero bajo sanciones pero eso es bajo sanciones. Ah, claro, pero por supuesto, las sanciones no, no afectan a, a los negocios que hace Venezuela con Irán y con Rusia, ni con China. ¿Cómo queda Rusia en esto? Porque el gobierno ha dicho desde el día cero, ¿no? lealtad absoluta a Putin. Entonces, si el gobierno apertura una negociación con Estados Unidos para su, para suministrar la energía que ya no se está comprando de Rusia, básicamente le está metiendo el dedo en el ojo a Putin que es prácticamente uno de sus aliados principales. ¿no? Ahora, la, la cosa es que yo no entiendo cómo van a hacer eso porque porque para nadie es un secreto que los rusos son muy aliados de lo que son el Partido Comunista Cubano, ¿verdad? Son prácticamente lo mismo. Sí. De hecho, el Partido Comunista Cubano tiene muchos elementos possoviéticos. Y, y a ver, yo pienso que Rusia es un pilar fundamental para sostener a Nicolás Maduro en el poder, pero fundamentalísimo. Y yo no entiendo cómo el claro régimen sí. está para para guiar verdad y estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. A, ahora bien, yo, yo entiendo la autaxia del Estado y todo eso, pero pero es súper complicado. Ahora bien, qué, qué pienso yo que sí. tiene un efecto fundamental aquí? Y esto sí es mi opinión netamente personal eh, en vista de que la presidencia de Joe Biden ha sido un completo desastre y que, y que en solamente dos años ya se está acabando el mundo. Yo pienso que, que de alguna manera en vista de que todo indica que el Partido Republicano va a ganar el Senado y la Cámara de Representantes en noviembre, y además de eso, todo indica que Trump va a ser candidato presidencial en 2024 y se postula hasta sí. ahora, hasta el momento que grabamos este programa, se postula como el favorito para ganar dichas elecciones. Uh -huh. eh, yo pienso que, que un regreso de Trump volca, volcaría la geopolítica y sobre todo la política exterior hacia América Latina de una manera sí. que, que es imprevisible y, y quizás... Eh, el régimen chavista prefiera negociar con, con Joe Biden justo ahora un acuerdo sí. mediano antes de llegar eh, en un estado de crisis al 2024, ¿verdad? De, de la mano totalmente de Rusia y, y con una narrativa completamente anti-yankee y, y en manos de un gobierno republicano, sea de Trump o, o sea de alguien pro-Trump en 2024, eh, el régimen chavista tendría, tendría una situación muy complicada. Porque, a ver, el régimen chavista tiene mucha suerte, ¿ok? Ha tenido mucha suerte, porque Porque en el momento que Trump estaba dispuesto a, a derrocar a Maduro, lograron tumbar a Trump allá en Estados Unidos. Y después vino la sí. pandemia. Y cosa que fortaleció y, el poder de Maduro. Pero yo te digo una cosa, Eduard, la suerte se agota y, y sí, quizás ellos, se agota. y quizás ellos estén midiendo eh, su, su propio escenario de, de opciones y tal vez ese acercamiento tenga que ver con eso. O sea, mejor negociamos ahorita antes que en 2024 tengamos un escenario todavía peor. Sí, no, y es que si te pones a ver, la gente, eh, mucho, mucho, muy, he visto muchos comentarios que dicen, no, mire, una decisión ligera, le levantan las sanciones, se, se restablece la producción, llegan eh, los catalizadores, un montón de cosas y listo, pues Venezuela se empieza a levantar de nuevo, pero es que no es tan sencillo, porque no. tenemos una guerra actualmente en Europa y nosotros estamos en el eje occidental, más allá de la geografía, no, o sea, en el eje cristiano. ¿no? Ahora bien, la pregunta sí, es, sí, es escucha, sí, a ver, ¿cómo, ah. cómo, ¿cómo se desarrolla esa negociación? A ver, va a haber un relajamiento progresivo de las sanciones y tiene que haber al mismo tiempo aperturas democráticas por parte del régimen chavista. Lo lógico, ¿verdad? Y lo que todo el mundo me, me dice es que al final esa negociación termina en unas elecciones presidenciales que deberían ocurrir en 2024. O sea, que ese sería bueno, 2024, más o menos 2024. El, el, Ajá, que ese sería más o menos el mecanismo de, de apertura democrática que intercambiaría el chavismo a cambio de hacer negocios con los Estados Unidos y un relajamiento de las sanciones. Ahora bien, unas elecciones en 2024. Pero es que Eduardo, mira, Estados Unidos necesita petróleo ya, ya, o sea, ellos necesitan resolver eso ya. Fíjate que hasta Estados, eh, Canadá se ofreció como alternativa a Venezuela y es tremenda opción porque Estados Unidos y Canadá tienen relaciones históricas de, de, de años. Pero ajá, la, la inversión a Canadá es a, a producción a medio plazo, mientras que en Venezuela tienen todo listo. Entonces, tiene, tiene que ser más rápido, ¿verdad? Eso no puede ser que un relajamiento progresivo, eso tiene que ser... Por, por eso te digo, eh, o sea, eh, un relajamiento progresivo porque la negociación tiene que hacerse. O sea, hasta donde yo sé no se ha hecho. Por supuesto, quizás no manejamos esa información. No. Ahora bien, ellos podrían pactar ahorita unas Exacto. elecciones de 2024. Sabrán ellos cómo dar las garantías. Y, y cómo entenderse con el gobierno de los Estados Unidos. Ahora bien, unas posibles elecciones en 2024, ¿verdad? Donde uh -huh. posiblemente dejen a Maduro ser candidato o a un chavista moderado contra un contra contra un opositor que, que lo más probable es que terminen haciendo una especie de primaria o un proceso civil que, que quién sabe cómo se va a hacer porque no hay oposición hoy en día en Venezuela organizada. Uh -huh. ningún, ningún partido, ni siquiera los del G4, están organizados, ni siquiera ellos que son una clientela, ok imagínate los demás, que no, no tienen no. financieros oscuros como son Leopoldo López Manuel Rosales, Julio Borges, etcétera. entonces estamos en una situación complicada, no hay una fuerza alternativa organizada al chavismo en el país justo ahora, ok, si las elecciones son en el 2024, Ay, ah. tendría la ciudad civil venezolana hasta el 2024 para construirla y, y todavía sigue siendo turbia la situación bien está el detalle de ok, elecciones libre, yo soy el Estado o sea, yo no soy un partido, yo soy el Estado ellos van a reconocer sí. esa, ese resultado, y en dado caso ¿cómo pones tus condiciones de, de votación cuando la población está completamente asquiada ya de la oposición, de la supuesta oposición? o sea, es un tema muy complicado pues para mí yo creo, Edward, la verdad yo creo que es muy temprano para sacar una conclusión, digamos cuasi determinista de lo que puede pasar en Venezuela, porque hay demasiados choques de intereses y, y realmente Exacto. no no no hay una señal clara de, de, de, de qué es lo que va a ocurrir y de quién se va a imponer en este tipo de negociaciones. Sí, no pero y fíjate, en dado caso, Estados Unidos podría, no, no voy a decir que colapsa porque es, es, Estados Unidos es la primera potencia del mundo, o sea, si Estados Unidos colapsa prácticamente colapsa medio mundo, pero vamos sí. que la crisis energética está, va, está empezando a golpear duro también en Estados Unidos. Y entonces, o sea, a, a, ahorita, no quiero, no quiero especular con la guerra, ¿no? Porque ya la, la yo, yo, yo no, no soy pro guerra en, y más viendo las, la, las imágenes de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Pero, mira, con, con el historial bélico que tienen los demócratas, mira, yo no descartaría que Estados Unidos se se asteide un coletazo en Venezuela, pues. Ojo, si las negociaciones no van lo lo, lo suficientemente rápido, porque ojo, esto ya a ocurrir. Esto que está pasando de Biden y Maduro, esto ya iba a ocurrir, lo único que ocurrió fue que con la guerra de Rusia y Ucrania se aceleró, pero sí. esto no quiere decir que ellos sean aliados, porque realmente Biden responde a los lo globalistas, no que sería algo así como la, la, en Venezuela sería MUD, o sea la MUD prácticamente, mientras que Maduro sí. responde al, a los conservadores comunistas, ¿no? aunque, aunque suene medio contradictorio eso, no responde más a, a Rusia y cosas así, entonces mira, yo lo veo complicado, lo veo bien complicado sí. Definitivamente es complicado y, y creo que, que dependerá mucho de, de las intenciones que tenga el régimen chavista de negociar ahora antes de un posible futuro escenario bélico. Y, y quizás, quizás, y esta es mi opinión personal, uh -huh. quizás lo mejor para el chavismo que ya que ya ha robado 20 años, lo mejor para ellos sea, sea negociar y e irse en las mejores condiciones posibles justo ahora antes de, antes de que venga Trump más loco que una cabra en 2024. Sí, porque luego de lo que pasó en en, en sus últimas elecciones no descartaría que llegue aún más radicalizado ¿no? Pero sí. eh, mira, está, está difícil porque, o sea, o sea, mira, la, la opción más lógica, y, y yo creo que en eso vamos a coincidir, es que el, el mm. chavismo pacte con Estados Unidos y se convierta en el centro energético a través de Occidente porque actualmente con Rusia y Ucrania en guerra, Europa va a empezar sí, a mirar el, hacia el, nosotros. El Pero, problema, el, el, problema, es, el problema el, es que para que eso suceda, eh, el, el gobierno chavista tendría que, que ceder espacio de narcotráfico, ceder espacio de minería ilegal, ceder espacio de guerrillas colombianas, ceder espacio de, de guerrillas árabes como Hezbollah que operan libremente en Margarita. O sea, so, so, son temas, ¿verdad?, que, que, que Estados Unidos eh, tendría que hablar con Maduro a la hora de llegar a un acuerdo, ¿me entiendes? Entonces realmente los chavistas sí. están dispuestos a, a hacer una revolución dentro de su propia revolución, pues, y de, y no, de hay, dar ese giro. Están en hay, la capacidad. Hay, Esa es la pregunta. No, fíjate, y eso es a lo interno. Pero tú sabes que la ah, geopolítica sí. también rige en lo interno en otros países. Y ellos hacen eso y Rusia, Rusia puede darle la espalda, pues. Y si Rusia les da sí. la espalda o sea, ¿cómo queda, ¿cómo queda Venezuela contra Estados Unidos? Porque si algo ha quedado demostrado Y más, y es que el ejemplo más claro Lo tenemos con Ucrania Es que aquellos aquellos que ceden su Su soberanía ¿no? A ser títeres Ajá. de Estados Unidos Como que siempre les va mal Sí, y yo creo Eduardo, ya para ir cerrando para no extendernos mucho, uh -huh. yo creo que este año okay. se va a aclarar más el panorama en ese sentido de más o menos cuál va a ser el escenario hacia 2024. Por, porque en vista de la, del, del caos que está generando la guerra en Ucrania, eh, el momento para que se realicen las negociaciones, o por lo menos se plantee un proceso, eh, debe ser ahorita en los próximos meses. Sí. Y bueno, para, para ir cerrándolo, no sé, un comentario final no, yo, bueno, yo tengo uno y, y, y, y digamos que se va a salir un poco del tema, ¿no? Pero mira, como que Occidente está necesitando un, una nueva superpotencia, ¿no? Lejos de los anglosajones. Y no, no les extrañe, viendo los, los movimientos políticos que hay por allí, por Hispanoamérica, ¿no? Por el mundo hispano, con el fenómeno de Vox y todo eso, que la hispanidad tenga un rol fundamental en los próximos 10 años, porque... Occidente lo está necesitando. ¿ver? Interesante. Fíjate, eso lo podríamos discutir en un programa. Ok. Y bueno, espero que les haya gustado el programa. Cualquier duda la dejan en los comentarios y en un siguiente programa la abortaremos Y hasta un siguiente programa de Trascendiendo Perspectiva. Muchas gracias. <tose>